saludos cordiales eh, prilines de todo el mundo hoy dicen por ahí que dios aprieta pero no ahoga hoy vamos a hablar con camila que es una chica de argentina que lleva ya varios meses en españa y, y está luchando un poco para, para regularizar su situación vamos a, a ayudarla y a resolver sus dudas eh, hicimos ya un vídeo con ella pues hace dos meses y a camila es yo por lo que la conocí es una gran persona, es luchadora y oye, yo creo que es de las pocas personas a las que el bicho le ha venido bien. Ahora vais a ver por qué. Lo que os digo, Dios aprieta pero no ahoga. Bueno, eh, lo que os digo, si queréis saber lo que ocurre en España de primera mano, cómo arreglar los papeles, cómo es aquí la situación política, cómo encontrar aquí trabajo, todo, este es vuestro canal, ¿vale? Lo hacemos desde aquí. Saludo a todos los que estáis en España, en Argentina, en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay, Venezuela, Angola, Argelia, Estados Unidos, Surinam, Trinidad y Tobago, Curacao, Marruecos, Islas Vírgenes, Inglaterra, Senegal, Francia, Aruba y Japón. Si alguno de vosotros está en algún país que no he mencionado, que me lo diga en cualquier comentario y lo añado a la lista. Bueno no sé si os lo he dicho soy luis en directo todos los días eh, desde madrid muchas gracias a todos los que estáis ahora viendo el vídeo en vivo que lo hacemos siempre en vivo en directo como los que lo veáis después en cualquier plataforma y recordaros que aquí os damos nuestra opinión para que penséis reflexionéis y toméis vuestras propias decisiones que es al final lo que buscamos vale aparte tenemos un canal en telegram también gratuito todo lo que hacemos es gratuito sin ánimo de lucro tenéis debajo aquí el enlace desde Telegram os ayudamos las 24 horas bueno mmm, voy a pasar un poco con, con camila mmm, todo esto lo hacemos para aumentar la inteligencia colectiva vale porque lo que le pasa a uno luego le pasa a otro entre todos vamos sumando mucho conocimiento Camila, te voy a te voy a ceder un poco la, la palabra para que te presentes un poco. A los que no te hayan conocido, ya ya saben algunos que hiciste para que te vayan conociendo. Camila, actívate el audio. Ahí está. Hola. ¿Qué tal, Camila? Son... ¿Estás, ¿Estás ahora en, en, en, en Mur... No, en. ¿Dónde te encuentras Cartagena. ahora? En En Cartagena, Cartagena. exacto. ¿Llegaste? Bueno, preséntate, Camila, preséntate tú mejor. Eh, me llamo Camila, tengo 19 años y llegué el 12 de febrero a España. Eh, ¿Llegaste a Alicante, no? ¿Pero recordar? Eh, sí, llegué a Barcelona y me fui para Alicante. Y tu experiencia en Alicante, ¿qué tal ha sido? Eh, no me gustó. No te ha gustado, ¿no? No. Vale. Oye, una pregunta, Camila. ¿Cómo has hecho para irte desde Alicante a Cartagena vía Murcia? ¿No? Vía Murcia. Eh, sí, sí, sí en, sí. en periodo de bicho, que no nos podemos casi mover. Cuéntaselo a los que sí. para que aprendan de tu experiencia. Inteligencia colectiva. Eh, bueno, primero le pregunté a una amiga argentina que me dice en Alicante, cuando estaba repartiendo CVs. Y bueno, me la conocí en un bar y ella me dijo que había venido con los padres hace mucho, pero ilegal, o sea, sin papeles, y bueno, se pudo conseguir la ciudadanía española. Y le pregunté, porque había escuchado, que primero tenías que llamar a la Guardia Civil para saber si podías eh, moverte, básicamente sin que, si te llegasen a parar, demostrar que tenés eh, algún papel de a dónde vas como un sal, como salvo conducto, ¿no? O sea, claro. Y tú fuiste a la Guardia Civil de Alicante antes de, de desplazarte. En, mi amiga me dijo que me iban a deportar, o sea, me iban a multar, me iban a deportar después de la cuarentena, entonces que no vaya. Eh, yo, yo me ¿Qué cosas? ¿Qué cosas dicen las amigas? Porque me acuerdo que, eh, que vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Eh, es que es hay que amigos ella... y amigos, ¿eh? O sea, vamos, o sea no. Bueno, te dejo hablar, pero vamos, es que... Es, es que ya me dijo que el papá tuvo problemas con la policía, entonces que estuvo preso, no sé. Bueno, pero y no. Eso sería claro, por otro llame... motivo, supongo. Si estuvo preso el papá sería por otro motivo. No, pero no tengo bueno. idea. Sinceramente no sé. Y entonces llamé a la Guardia Civil y le dije que me tenía que mudar. Sí. Porque era lo necesitaba si no me iba a quedar en la calle básicamente y me dice que no necesito ningún papel que ellos me lo den o sea pensé que era una autorización sí. que te tenían que dar y me dijo que con el contrato nuevo que podía venir tranquilamente si es que me llegasen a parar que con eso podías viajar no con el nuevo porque el tema para si no lo sabéis porque a mí cambia me lo ha contado en privado el tema de ella, ella, si digo algo mal, tú me corriges, ¿vale? O lo, o sí, lo remarcas sí, sí. ahora. Ella estaba, sí. ella llegó a Alicante, hay un conocido, un familiar, le ofreció un alojamiento, creo recordar, y al final creo que no estaba muy bien, y, y, y encontró otro alojamiento en Cartagena. Y claro, desde mm -hmm. Alicante hasta Cartagena, ¿cuánta distancia hay más o menos, Camila? Creo que eran dos horas y algo. Dos horas de tren, ¿no? Por lo menos. Sí. Fuiste en tren, ¿no? Sí, sí, porque yo llamé a la estación de autobuses porque había sacado la tarjeta juvenil. Entonces, eh, yo ya medio sabía cuánto me iba a salir. Por ejemplo, con la tarjeta juvenil te salía 7 euros cada pasaje. O sea, de ida y vuelta, por ejemplo. Pero me dijeron que no estaban trabajando, entonces dije, bueno, ya fue. Entonces llamé a la estación de trenes y me dijeron que había dos trenes. Uno creo que a las 5 y 40 y otro a las... 18 y media, me parece que eran los únicos dos trenes que iban a pasar ese día. Y te cogiste con uno que iba por por Murcia, ¿no? Claro, porque, o sea, yo fui en colectivo y llegué a la estación y le dije que tenía que ir a Cartagena. Y yo salí, llegué creo con una y media. Oye, ¿y quién te pidió el pasaporte? Que me llamaste una vez o me escribiste por Skype que. Ah, eso que pasó, con el, yo, cuéntales lo que pasó con el pasaporte Porque yo, yo compré A Murcia porque dije, bueno Espero en Murcia y es Ya en el trayecto, por lo menos Estoy una hora en tren y no me aburro tanto Para esperar Y llegué Y salía a las 7 Y 5 el tren, así que era lo mismo Entonces Voy a comprar el pasaje porque Había ido a Murcia eh, Para un evento nada más Pero no sabía que tenía que no me aceptaban la tarjeta no sé si o sea tienes una tarjeta que cargas pasajes sí no sé si me explico uh -huh. bueno y eso te daban otra cosa sí para los y... claro me dieron un billete grande y me dice o sea yo le digo pago en efectivo porque la tarjeta no la podía usar y me dice que no se puede y le digo por favor que me tengo que ir a Cartagena porque me está esperando la dueña de la habitación, obviamente. Y ahí eh, me pidió el pasaporte y mi nombre y apellido. Para pagarle en efectivo. Qué cosas más curiosas claro. pasan. Madre mía. Eso es el de la no taquilla. Oye, ¿y ¿por qué, qué te fuiste, Camila, ¿por qué te vas desde Alicante a Cartagena? ¿Solo porque has encontrado un piso en Cartagena o por algún motivo más? Porque están lejos. O sea... Ah. Porque tú tenías problemas con el que te había dejado la habitación en Alicante, ¿no? claro pero cómo es que sí. te vas hasta cartagena cuál es el motivo o sea solo por, porque encontraste otra habitación en cartagena o por, por algo más o? o sea primero estaba por irme a san vicente que queda cerca de 40 minutos de alicante pero uh -huh. es lo mismo y que en el tram puedo ir tranquilamente pero porque tiene un amigo Ahí que me hice por un amigo de la secundaria. Sí, pero si te sale como el amigo de Alicante, que también era un amigo, ¿no? Amigo de tu hermano, ¿no? no, así no. me dijiste. O sea, iba a ir a San Vicente porque iba a alquilar una habitación a ella, que tenía ese amigo. Hmm. a menos conocía a alguien cerca. Pero al final, eh, no se sé, me vino acá. ¿Pero por qué? por qué te has ido para allá? Pues solo por la habitación. No, no, porque conozco. No ¿A sé qué me resulta amigo. curioso que te vayas tan lejos? No, no lo sé, o sea, por eso te lo pregunto. No, porque conoció un amigo. Ah, vale, vale, pues ya está. Pues empieza por ahí. ¿eh? Porque dijo si es por la habitación, sí que se ha ido lejos. A ver, no. más, más preguntas. Yo creo una cosa: que te ha ido bien lo de. Porque tú querías eh, sacarte el permiso de estancia por estudios. Recuérdanos qué día qué día llegaste, el, el 12 de febrero. El 12 de febrero. El estado de alarma lo han sacado, creo que ha sido el, el 11 de marzo el, el 14 de marzo, ¿no? Creo que el 14. Sí, sí por ahí, el, el 14, sí, me parece que sí. sí. Tienes Esa una cosa vez? que dime, dime. En Cartagena hicieron tres días antes se pusieron en estado en estado de alarma. Tengo entendido. No, el estado de alarma es, es global en toda España, no puede ir unos días antes, unos después. Es que creo que el no, no, 11. Te lo digo yo. No sé si o sea, hicieron, No sé, el día, el día. Si alguno sabe qué día decretaron el estado de alarma, sí. que nos lo ponga en el chat. o ¿Vale? Pero pero sí que te el 14, digo. Luis, el 14, El 14. El 14, pues es el 14 en toda España, no vale en una provincia un día y otro en otro. Es el, el estado de alarma lo decreta el gobierno para toda España. ¿vale? Entonces, si fue el 14. Por qué digo que te ha año viene el bicho? Porque claro, Camila estaba buscando un, una estancia por estudios, ¿vale? Entonces qué pasa entró el 12 de febrero, 12 de febrero, 12 de marzo, 12 de abril se le habrían hecho, se le habrían gastado los 60 días de tiempo que tiene para conseguir una academia autorizada para sacarse su, su estancia por estudios porque le digo que le ha venido bien el bicho porque gracias al bicho se le han quedado congelados los plazos pues en este caso desde el 14 de marzo entonces del 12 de febrero al 14 de marzo no llega a los 28 días si no me falla la calculadora vamos técnicamente le van a quedar todavía 30 días más o menos luego cogemos la calculadora desde el momento que levanten el estado de alarma en toda españa que es nacional entonces en ese momento camila tendrá un mes máximo para matricularse en un centro y llevar los papeles a cualquier registro público ahora os aclaro lo que es eso y los papeles son muy sencillos lo voy a repetir el otro día os hablé en un vídeo pero como esto es un caso práctico y ella ella está aquí porque quería que la asesorara en este tema yo cuando me preguntéis asesoramiento os invito aquí digo hacemos un vivo igual que te ayudo a ti ayudamos a todos los que lo vean que luego en el futuro se van a encontrar a lo mejor en tu situación bueno hemos aprendido que se puede viajar vale simplemente llevando justificante de a dónde vas que es que te cambia de domicilio en su caso bueno ¿qué vas a necesitar sí. para matricularte la solicitud el impreso que se descarga de internet que quieres un permiso de estancia por estudios en españa por cierto este permiso de estancia veros el vídeo que os hice el otro día porque viene bien porque luego muchos de vosotros me preguntáis Luis es que estoy en españa y no puedo conducir por ejemplo pues ahora camila no sé si ella tiene el canal de conducir o no pero si lo tiene y se saca el permiso de estancia va a poder luego conducir durante todo el tiempo que esté incluso si lo va renovando hasta los tres años que luego pida el arraigo o va a poder estar totalmente mmm, se va a poder sacar su NIE, etcétera etcétera etcétera me explicó que es, o sea, no solo es, es una manera no es por solo por lo que estudie o no estudie porque es una manera de estar de forma regular bueno a lo que vamos necesita rellenar la solicitud que es en la baja de la web la solicitud de que quiere el permiso de estancia por estudios necesita su pasaporte en vigor que evidentemente lo tendrá porque se hace un mes y pico que ha llegado y luego lo más importante Camila que es lo que tú me preguntabas necesitas que te matricules en una academia que te acepte vale uh -huh. ojo que esté esa academia que esté autorizada hay mucho decir cómo sé si está autorizada la academia Luis no lo expliqué en el vídeo anterior pero lo repito esa academia tiene que estar en el registro estatal de centros docentes no universitarios registro estatal de centros docentes no universitarios que Camila ya lo ha buscado y ha encontrado una que sí que está el que no sí. sepa lo que es el registro estatal de centros docentes universitarios, eh, en Telegram tenemos el enlace directo. Ahí es, un, es del Estado, ahí tú metes Academia Pepito y te dice, pues sí, Academia Menganito, esta no, ¿vale? Ahí puedes saber qué Academia te vale y cuál no te vale. Y, ojo, esto no te he dicho, Camila, si es de idiomas, porque Camila se quiere matricular de un curso de inglés, tiene que estar eh, autorizada por el Instituto Cervantes. Así que, Camila, ya tienes sí. trabajo para luego. Te metes en el instituto. El que quiera matricularse en un curso de idiomas, tiene que estar autorizado en el Instituto Cervantes. Buscáis en Google Instituto Cervantes, os metéis, y ahí busquéis la academia en la que en principio os queréis matricular. Si está en el Instituto Cervantes, las de idiomas. Las otras en el registro estatal de centro docente no universitarios. Ojo, os hablo para cursos no universitarios. Si, si es un curso universitario, pues ya os iríais a, la, a las universidades de España, ¿vale? y camila lo que te iba diciendo pues que te admitan, que te matricules y te van a pedir también un seguro médico por cierto hay alguien de vosotros que me ha dicho en telegram que quiere venir aquí al canal que hace seguro yo ojo los negocios que hagáis con los invitados yo ni entro ni salgo ¿eh? yo os traigo aquí invitados de todo tipo intento que sea buena gente ¿vale? pero que luego los negocios de un abogado de uno de seguros, de uno de monedas de yo ni entro ni salgo, ¿eh? yo los traigo de buena fe y no cobro nada. Bueno, hablando del caso, un seguro, necesitas un seguro que te cubra el periodo que vas a estar, pero eso es muy sencillito, eso hasta por teléfono te lo hacen. Sí. Hay una, precisamente una chica de que hace seguro me ha dicho que si podía venir para explicarlo, pues un día, un día esto la voy a traer. Y ojo, Camila, y por último los medios económicos. Eh, que son ahora que lo que os he dicho mucho que no hay que dárselos a nadie os piden son unos 540 euros al mes pero ojo una buena ventaja si tienes un alojamiento de esos 540 podrías descontar el coste de ese alojamiento o sea, o sea te quiero decir si tienes un alojamiento que te deja alguien gratis un amigo o alguien eh, sería menos dinero el que te piden demostrar enseñar y te van a pedir eh, eh, seis meses por ese dinero que enseñes tú o alguien que te avale Alguien que te avale también puede valer. ¿eh? Por ejemplo, ah. si hay alguien que tenga el dinero y te quiere avalar, puede ser un familiar, un amigo, una amiga, también vale. Entonces, ¿qué le van a pedir? Pues una carta diciendo: Oye, yo voy a cubrir los gastos de Camila de los 540 euros. Y mire, aquí está mi extracto bancario de los últimos seis meses de esa persona que tiene el dinero. Uh -huh. ¿Vale? Imagínate que fuera yo. No es el caso. Yo, Luis Tal. Voy a avalar a Camila, los 540 euros al mes, y miren mi extracto bancario. Y ya está, y no te piden más. Vale, eh, truco. Si por ejemplo no tienes para un año, eh, tu tema te buscas un curso para seis meses. Ya está. Uh -huh. Ya está. Y luego lo vas renovando. ¿Vale? Uh -huh. Luego ya cuando llevan los cinco meses, vas pidiendo las prórrogas que te las van a dar. Todo esto te lo he dicho para, para seis meses. Si es este es el otro motivo si es el curso de más de seis meses te piden también el certificado de antecedentes penales y un certificado médico de españa de que no tienes enfermedades infecciosas en mm. mi opinión yo que me haría el de menos de seis meses hasta seis meses que no te piden sí. ni los antecedentes penales porque ahora vete tú a argentina a pedir los antecedentes penales vaya un rollo total que hasta seis meses no te piden los antecedentes penales y tampoco te piden un certificado médico de que no tienes enfermedades infecciosas. ¿Vale? Uh -huh. Repaso rápido: la solicitud, que es un papel que rellenas, el pasaporte en vigor, la matrícula que te han admitido, el seguro, seguro, eh, por si te pones enferma, seguro médico, y los medios económicos de unos 540 euros por mes. Vale, uh -huh. Si el, el curso van a ser seis meses, pues 540 por 6. O alguien que diga: oye, yo la voy a valer. Vale, yo se lo voy a proporcionar eso es lo que necesitas y todo eso llevarlo antes de que se cumplan los seis o sea perdona los dos meses descontado el tiempo de la alarma por eso te te digo 12 de febrero hasta el 14 de marzo con todo el tiempo ahí se ha parado el tiempo hasta que levanten el estado de alarma bueno pues todo eso lo llevas a un registro público en cualquier ayuntamiento lo tienes en cualquier oficina de comunidad autónoma y ahí lo entregas también lo puedes entregar de forma electrónica pero es más complicado porque necesitas la firma electrónica y ahora para sacarte la firma electrónica, como no tienes el NIE, entramos en un bucle. Eso te lo podría hacer un abogado, pero los abogados cobran. Pero vamos, si tú llevas todo, todo esto, lo llevas a, a, al ayuntamiento más cercano, dices, mire, quiero entregar esto para la oficina de inmigración. Porque quiero, uh -huh. el, quiero pedir el permiso de estancia por estudios. Uh -huh. La solicitud que te la descargas de internet, el, el pasaporte. No encontré la, dónde descargar la solicitud. Pues la tiene no muy fácil. Pones permiso de estancia por estudios en Google, te va a salir la web de, del ministerio, te sale la primera. Uh -huh. Y ahí te viene. Modelo de solicitud X x no sé cuánto. Pinchas ahí, te descargas el PDF. Lo imprimes y lo rellenas. Uh -huh. Muy fácil, ¿vale? Lo más delicado de todo esto. Es la academia que te admita, o sea, que le paga la matrícula y te admite, todavía se encontrado una por sesenta y tantos euros, ¿no? ¿Camila? Creo que era sesenta y cuatro, si no me equivoco. Vale, pero era de idiomas. Claro. Era de inglés. Tienes que sí, No, no, sí, que no, no sí, es, es malo, sí. puede ser de inglés, pero si es de inglés, tú lo has mirado en el registro estatal de centros docentes no universitarios. Si es de idiomas, sí. tienes que mirarlo en el Instituto Cervantes. Las de idiomas tiene que ser en el Instituto ah, Cervantes. El resto okay. en el otro lado. Entonces tienes que mirar si es academia. A mí 68 euros me parece un buen precio. Vamos, no sé. ¿eh? Si está autorizada por el Instituto Cervantes. Si está autorizada, okay. te vale. Para que echen la uh -huh. solicitud. Y una cosa importante. Tú ahora echas la solicitud en, en tus primeros 60 días, descontado el periodo este del bicho, del estado de alarma. Una uh -huh. vez que lo echas, ellos. Eh, mientras te contestan no no tú estás está regular ya porque tú has hecho tu solicitud ya ahí uh -huh. en el registro te lo sellan vete con el pasaporte original con una fotocopia te la compulsan ahí a mí el, el registro porque tú el pasaporte no lo tienes que entregar pero llevas el original la fotocopia ellos ven que es eh, se sellan eso y se quedan con la copia y claro, bueno y el seguro hecho, médico claro. y el seguro médico que pueden ser unos 20 30 eurillos uno así barato ¿Vale? Pues no vale no vale el de viaje médico. ponen exclusivamente que no te vale el seguro de viaje tiene que ser un seguro, eh, digamos, sanitario, pero no te valen los de viajero. Pero esos son 20-30 aurillos, mujer. Venga, preguntas que quieras hacer, preguntas. Y si no paso a la audiencia, a los de Zoom y a los que están en el vivo. Y los que veis, oye, por cierto, que no os lo he dicho, PRILINES. Like, like, si os resulta interesante la información, like, y si lo veis luego, suscripción si todavía no estabais suscritos con campanita. Y los que lo veis luego poned en los comentarios todas las aportaciones que queráis hacer para aumentar la inteligencia colectiva. Pues Camila, me preguntas que tengas, si quieres. Si te queda eh, alguna duda, digo. No, no. Yo creo, creo que, que has sí. tenido mucha suerte, porque yo la última vez en el otro día, en el otro vídeo que te hice, lo tenéis ahí abajo en el canal, Risliners, te vi muy, muy apurada por el tiempo. Estaba estaba la chica sí. en Alicante buscando como una loca una academia una no le valía otra tampoco yo no sé claro, qué fecha lo hicimos que... era marzo no yo creo es que viniste sí, en febrero marzo. llevabas un mes o... llevabas creo un mes creo que era febrero que les sí no sé yo la fecha que... bueno ahí estará en el vídeo total que te vi con el agua de cuello del tiempo claro a ti el bicho te ha venido mmm, te ha parado el tiempo por así decirlo entonces eso claro es una... lo que tú podrías si... hacer ahora Camila muy rápido es buscar la academia ahora aprovechaste este tiempo de confinamiento en el... Cervantes, tengo que buscarlo Sí, bueno, el Cervantes es el Instituto Cervantes, es para que luego valides si la academia que has encontrado esa u otra está autorizada. Si está autorizada por el Instituto Cervantes, te vale. Si no, no te vale. ¿Vale? Uh -huh. O sea, pero que el Instituto Cervantes no es un buscador de academias, es un validador. Es como el otro, el registro estatal de centros docentes de universitarios es para decir oye esta academia me vale o no me vale. ¿Vale? Uh -huh. Y creo que usted había dejado en un vídeo eh, para buscar las academias, los links sí bueno, eso hemos dicho hay muchas academias que nos falten, tenéis lectiva punto net, magister.com, aprendemás punto eh, hay muchas. Hay mucho, hay mucho, hay mucha oferta formativa. Lo que no se ha remarcado, que lo dije el otro día, tiene que ser un centro que tenga una carga horaria de 20 horas presenciales, que te deja claro. luego otras 20 para lo que tú quieras, para trabajar o para ver series, ¿vale? Pero esa es la idea. Entonces, eh, no sé. Venga, más preguntillas y paso, paso a los que habéis levantado la mano. Pregúntame si no. tienes algo más. Camila? No, es que cuando fui a, a uno de los institutos. Yo, es que quiero que a ver, quiero que nos cuentes un poco tu experiencia, pero nada, tampoco te quiero ir ahí para que les sirvan los otros privilegios, porque yo sé que tú en Alicante no lo has pasado muy bien. Y sobre todo, cuando digo no lo has pasado muy bien, buscando academia, buscando no sé qué. Entonces, sí. un poco, claro, para ahorrarles trabajo, tiempo, para que les des un poco de conocimiento, igual que yo te estoy dando a ti, tú desde tu experiencia puedes decir lo que te ha pasado en Alicante, efectivamente, lo que ibas a hacer, porque así ellos, pues les estás ahorrando mucho tiempo, que a lo mejor en otras claro. ciudades les puede pasar lo mismo. ¿Qué te ocurrió a ti cuando buscabas en Alicante? ¿Qué, qué dificultades eh, te encontraste? Bueno, primero que me habían dicho que supuestamente... Tenía que, o sea, yo tengo todo apostillado, pero que tenía que validar mi título secundario. A ver, es que muy buena pero muy buena. Eso es, a ver, eso ya te lo quito ya directamente. A ver, para un curso de idiomas, que, que tienes que tener apostillado? No, eso fue porque había ido, me dijeron que averigüe sobre, no sé, turismo. Yo entré, eh, mejor no iba a la academia, eh, pero... Me dieron la opción de turismo, entonces era por un año. Claro, vamos vamos a ir por, mil... Perfecto, te, te he cogido. Vamos a dar un poco de dinamismo. Si sí. tú quieres hacer un curso superior de turismo, pues la Academia X, la que sea, te va a pedir muy bien, señorita Camila. Demuéstreme usted que ha hecho los claro. estudios básicos para poder luego hacer este curso superior. Pero aquí estamos sí. hablando de cursos sencillitos, que no te piden apostilla de nada. Puede ser, claro, si haces un curso superior de turismo de lo que sea, aparte que claro si ya te metes en un curso de más de seis meses te tienes que traer también apostillado te lo he dicho antes los antecedentes penales de argentina sí, sí, sí, en su sí, caso sí. apostillados y uh -huh. aparte necesitas hacerte un certificado médico que bueno eso te lo haces aquí en, en un momento también un certificado claro. médico de que no tienes enfermedades infecciosas vale pero que eso pero bueno ha, ha venido bien que saques el tema claro si hacemos un curso superior nos van a pedir apostillado pero eso no lo pide el Estado, eso te lo pide la universidad o el centro te superior, pide... claro, que claro, le demuestres, ya, sí. claro, yo si usted no me ha hecho la EGB no la puedo matricular en este curso, eso te lo pide el centro, pero efectivamente, pero para un curso de idiomas, para un curso de cocina, sencillito, para un curso de sí, no sí, sé sí. qué, ahí no te piden nada apostillado de... vale, pero venga, sigue contando la experiencia porque ya hemos aprendido algo nuevo, ya eso sea, eh... no es por ti ni por mí, es por todos los que lo ven. Venga, Camila, más cosillas que te pasaron en Alicante, que yo sé que lo pasaste mal. Claro. Bueno, me habían dicho en los cursos que supuestamente me daban un título y me ayudan a entrar a la universidad, y entonces yo después había ido, que le conté en el otro video que eran como instituciones, era el Centro Juvenil Salesiano, que fui por hablar con una abogada, entonces le conté sobre esto y le mostré cuánto tenía que pagar y eso, y me dijo que es mentira que a los extranjeros le dicen que les van a ayudar a entrar a la universidad y a dar un título pero como yo estoy eh, no tengo ciudadanía entonces no me la van a dar hasta que no tenga residencia que eso es mentira que siempre te lo dicen yo bueno, veo que hay una desinformación bueno por un lado quiero agradecerle a oscar oscar has intentado entrar a zoom yo te he dado el paso pero te quedabas pinzado Oscar nos está escribiendo ahora mismo en el vivo de YouTube para qué sirve el Instituto Cervantes, lo está aclarando muy bien, que te valida los, los niveles de los idiomas. A sí, ver, sí. una cosa que os digo, Prilines, cuando os hablo de la visa o el permiso de estancia por estudios, tenéis que pensar bien para qué lo queréis. Si lo queréis como un, entre comillas, salvoconducto, pues para estar regular en España, para poder conducir, para poder hacer vuestros alquileres, pues vuestras cosas ahí te vale un curso sencillito baratito hombre algo siempre que te guste estudiar un idioma que te guste una, ¿vale? una afición eh. la ley lo único que dice que ese curso conduzca a la obtención de un diploma certificado como que lo has estudiado es lo único que pide la ley y que sea presencial por lo menos 20 horas a la semana y es que observo en camila que no sé claro si tú lo que vienes es a españa a estudiar una maestría un doctorado de no sé qué vale pero eso es otra historia entonces yo creo que los prelines lo primero que tenéis que separar es, a ver, a mí me interesa el permiso de estancia por estudios, sí o no, y si me interesa, ¿por qué me interesa? Pa, por 60 euros que además aprendo inglés y encima ya puedo estar aquí regular y, y los tres años me los paso regular, me puedo traer a mi familia, a mis niñas que tenemos por ahí a Diego. Eh, ¿Tal o no? O es que yo quiero hacerme una maestría para la universidad, para no sé qué. O sea, yo creo que esa es la primera... Cosa mental que cada uno de vosotros tenéis que hacer individualmente, decir, ¿para qué? Pues claro, ya cambian un poco, cambian los precios y también cambian un poquito las, las circunstancias, ¿vale? Que mm. lo digo un poquito así. A ver, voy a dar un poco paso a los que habéis levantado la mano en Zoom. Venga, Andrea, haz tu aportación, ahora seguimos, ¿eh, Camila? No, no te vayas. Sí, es para que blanco. te pregunten también ellos. Puedes preguntar o aportar lo que quieras, Andrea. Eh, yo. Sí, sí, ya tienes el audio. Andrea, dinos también dónde estás para que te conozcamos todos. Perfecto. Eh, bueno, yo estoy Andrea, estoy acá en Argentina. Y, y tengo... Uy, uy, uy, uy. A ver, silencio aquí a no. Oscar. Dime, bueno, dime, Andrea. Bueno, estoy en Argentina y la idea nuestra es irnos a vivir a España a fin del año que viene, cuando mi hija termine el secundario. Vale, pero una cosa, ¿me tenéis que hacer preguntas? o aportaciones, vale, así, pero rapidito, vale, que no podéis Perfecto. estar cada unos bueno, cinco minutos. Mi Venga. consulta es la siguiente: eh, nosotros vamos a ir con la visa no lucrativa. Eh, uno de los requisitos más importantes es demostrar la solvencia económica para ese. Correcto, igual que por ejemplo. ejemplo Camila tiene que demostrar eh, 540 euros por mes que vaya a estar, que pueden ser demostrados por ella o por alguien que la vale. Que si van a ser seis meses, pues serían 540 por seis y ya está y luego lo puedes ir renovando y como ese dinero no se lo has dado a nadie lo tienes tú guardadito y lo puedes usar para las renovaciones en la visa no lucrativa si no me falla la memoria te piden unos 27.000 mil euros por año ojo para una para una de estudio son 540 por 12 6.000 y pico no 6.000 largos exacto claro seguro. es la diferencia en una no lucrativa en vez de seis mil y pico por año te piden 27.000 por año. Exacto. pero oye si uno lo tiene perfecto porque no se lo tienes que dar a nadie solo es enseñar Exacto. Hazme tu pregunta venga andrea sí bueno nuestro nosotros somos cuatro por ende tenemos que tener unos 47 mil euros qué pasa nosotros tenemos una parte en efectivo en dólares abajo del colchón y que no los voy a meter en el banco porque acá está la situación que en cualquier momento nos pueden sacar todo y otra parte que es la parte mayor que yo tengo ahorrada la tengo en una sociedad de bolsa ¿Qué voy a hacer en estos días? Ese dinero lo voy a trasladar a Estados Unidos, porque ya no es seguro tampoco tenerlo acá. Eh, si Permíteme que, es que me que te vuelva a hacer un si te esperas un poco igual en Estados Unidos tampoco, ¿eh? Porque con lo que están imprimiendo pero pero bueno prefiero, es una gracia. De no momento entiendo. no te preocupes. De momento yo creo que no va a ser tan rápido, pero sigue, sigue. Preferible, me parece. Hazme la, que la pregunta, Porfi, que no puedo estar media no, hora con no, no, cada uno. Venga, hoy es Camila, eh, os he dado un poco paso para que hagáis preguntas un poco rápidas. Venga. Bueno, y si yo de eso lo demuestro, que tengo, por ejemplo, esa plata en Estados Unidos, no hay problema de que yo pueda demostrar ese dinero. A ver, lo que el vida. Estado español te pide es que tú demuestras que tienes los mil euros por persona. Luego a los hijos en menos dinero, bueno, tú lo habrás sumado mejor. Si sí, tú demuestras sí, sí, sí, que sí, tienes sí. el dinero ese, a ellos les da igual que si lo tienes en una cosa, lo tienes en otra. Ellos lo que quieren ver es que es de verdad y que lo dispones. Como si le traes un maletín y le enseñas el maletín. Mire, señora gente, aquí tengo el dinero y lo cierras. Les vale. Otra cosa es que la el la maletín, persona. escúchame, que el maletín te lo dejen sacar de Argentina bueno, o de donde sea. Pero tú llegas a la frontera. Visa eh, no lucrativa. Bueno. Vale, te van a... Hombre, acordaros que si es más de 10.000 euros, tenéis que rellenar sí, sí, un formulario, sí, sí. que no va a ningún lado el formulario, es un papel, vamos. Eh, sí, sí. Pero rellenarlo, porque como no lo rellenéis y traigáis más de 10.000 euros eh, y os pillen, sí. os, os pueden sí. confiscar el dinero. Entonces, vale la pena rellenar el formulario. Oye, pues mire, traigo todo este dinero porque son mis ahorros, porque vendí la casa, por lo que sea. Total, por que sí. la pregunta es... Eh, tú lo puedes demostrar como quieras, como si es con cuenta bancaria, en efectivo, en no sé qué, da lo mismo. Lo importante es que sea, ese, que lo aportes, que sea de verdad, claro, porque si no, lo van a decir que es blanqueo de, de no sé cuántos. También a veces sí. hay. Todo esto lo tienes como vienes con la visa no lucrativa, porque tú sí. ya has pedido en Argentina, ¿no? Antes de venir. Claro, si sí, yo me voy a ir claro, con la todo visa. Todo eso lucrativa tienes que ir a hacerla para en el consulado. Allá claro. por y el ahí en vez. el consulado te van a ir poniendo las pegas, por así decirlo. Eh, no, yo te quiero decir que alguna pega que te ponen a veces es que te les digas oiga, ¿y este dinero dónde ha salido, señorita Andrea? ¿No será una terrorista? A ver, te estoy exagerando, ¿eh? para que me entendáis todos. Es la, la mayor pega que te ponen. A veces te dicen, pues enséñeme, sabes, eso cada consulado es de, de su padre y de su madre, por decirlo bien, porque es cierto que cada consulado va como quiere. Pero vamos, que ellos lo que piden es que acredites el dinero. Si tú lo puedes Perfecto. acreditar, no tiene que haber ningún problema. Y si lo hay, me lo dices, nos lo vas diciendo, ¿vale? Perfecto. Venga. Álvaro. Pues, paso, paso al siguiente que ha levantado la mano. Eh, Mauricio, venga. Te toca, Mauricio. Haz tu pregunta, Mauricio. Ya, ya tienes eh, activado claro, el audio, sí. Venga. Eh, buenas tardes a todos. Eh, tengo una pregunta, señor Luis. Aparte de los papeles que toca llevar... Eh, que hablamos la vez pasada. Todo Volvemos de... al estudio, ¿verdad? En Mauricio, os voy a poner. Volvemos al estudio, ¿verdad, Mauricio? Que es lo que. Sí, sí vale. De lo que... Mauricio no, está... está en una situación. A Mauricio le veo muy espabilado, que conste. A mí me gustan los prisliner espabilados. Hoy os voy a decir una cosa que no sé si iba a decirla o no, pero os la voy a decir porque ha salido el tema. He tenido que echar a uno de Telegram hoy. Y le he echado yo. ¿Por qué? Eh, no era un prisliner. Era una persona que llevaba 15 años en España y no había arreglado ningún papel, ni nada. ¿Eso qué es? Lo único que estaba era ahí contaminando a los luchadores, a los prilines, a los gladiadores, como dice Meme. Vamos, bueno, dice, lleva 15 años, era un Fátimo. En vez de Fátima, era un Fátimo. Yo gente así que no que no suma, que están ahí viendo series, no. Aquí se viene a luchar. Pongo en antecedentes a Mauricio rápidamente, porque no quiero prolongar mucho el vídeo. Tú me corriges si digo algo mal. Mauricio está como Camila, quiere hacer una permiso de estancia por estudios porque se ha, se ha enterado de todo esto, que es una buena opción, para en vez de pasarte los tres años en el desierto esperando que el arraigo social, te los puedes pasar totalmente regularizado y encima aprendiendo algo que no tiene que ser universitario, el que quiera un universitario pues también, perfecto, eso. Total, que el tema de Mauricio es que solo le quedan dos días. Pero dos días desde que se levante el estado de alarma. Pero yo estoy convencido de que Mauricio lo va a conseguir porque es un tío muy listo. A la pregunta, Mauricio. Muchas gracias, señor No, tengo una pregunta. Aparte de los documentos que me toca llevar, ¿toca bajar algún algún formato para llenar? Es que eso sí no lo sé. Sí, eh, Mauricio, no. lo acabo de decir, lo voy a repetir porque para si a alguien no le ha quedado claro. Mira, la, el modelo de la solicitud. No tengo aquí el numerito de la solicitud, es la EX, no sé qué, pero eso te pones, permiso estancia por estudio, lo pones en Google y te va a salir ahí. ¿Lo tienes ahí? ¿Lo estás buscando tú? Que yo tengo el ordenador apagado. El modelo de la solicitud. La... Tasa. Modelo de la solicitud. El, el, la fotocopia del pasaporte, pero el día que lo llevas con el pasaporte original al lado, para que te lo compulsen. En el registro te lo compulsan, ¿eh? llevas la fotocopia, llevas el original y le ponen un sello a la fotocopia y se quedan con la fotocopia. Tú tu tú pasaporte okay. nunca lo entregues. Eh, lo más importante, que te han admitido en la Academia Pepita o en la Academia Mengatita. Si la academia es eh, de idiomas, que esté eh, inscrita en el Instituto Cervantes. Y si no es de idiomas, en el registro estatal de centros docentes no universitarios. La, los dos estos dos sitios lo podéis buscar en google y lo tenéis en telegram puesto el, el link exacto sí, el seguro el seguro el seguro que te lo puedes hacer hasta por teléfono esta semana va a venir una mujer que, que tiene seguros de estos pero cualquier compañía de seguros te lo hace seguro médico que te cubra no vale el seguro de viaje de la visa ese no te vale y okay. otra cosa importante que acredites que tienen los 540 euros para mantenerte que son okay. tuyos o que te los deja alguien, alguien que te avale, un amigo que tiene el, de, el dinerito Pues mira, yo me comprometo a Mauricio tal, darle este dinero y aquí tienes mis seis meses de bancarios, por ejemplo Y todo eso lo llevas a un registro público y me dirás, ¿qué es un registro público? Pues el ayuntamiento, los ayuntamientos tienen un registro público todos Te vas al ayuntamiento, quiero entregar esto para la oficina de inmigración, este sobre mire el pasaporte me puede compulsar, sí, sella la, la fotocopia que le llevas el original te lo quedas o sea, todos papeles, tú. Perdón, esos papeles ya no los llevo a, a la oficina de extranjería, sino que los llevo ah, a. vete también a la oficina de extranjería, si quieres, sí. Si tienes cerca una oficina de extranjería, vete directamente. Sí, porque tú en el registro público lo envían a la oficina de extranjería. Si tú tienes la oficina okay. de extranjería cerca, pues vete directo a la oficina de extranjería, ¿vale? Pero el que vive en un pueblecito que no tiene oficina de extranjería, por eso va al ayuntamiento. Es a un registro ah. público. E incluso Mauricio se podía entregar por internet, pero para hacerlo por internet necesitas un abogado que te va a cobrar, que oye, que también hacen su labor, ¿eh? o eh, que tú tengas la firma electrónica, pero como todavía a lo mejor no tienes el NIE, pues no puedes tener la firma electrónica. Luego ya okay. sí, ¿eh? para esto también te viene muy bien, porque luego con, cuando tengas NIE te podrás sacar firma electrónica. El señor y si sí, sí, entrego cuando entregue todos esos documentos entregó entrego una carta de recibido, o sea que ellos me la firme. Claro, claro, ellos se... te van a firmar un sí, algo que, que lo has entregado. Y es tu resguardo. Sí, sí. Porque, por ejemplo, en tu caso te quedan dos días, pero en el momento que lo entregues en esos, dentro de esos dos días, se, entre comillas, se te vuelve a congelar el plazo hasta que te respondan. Okay, sí, me va sí. siguiendo. Estoy, sí, sí. estoy dando una información valiosísima, pero ya no para Camila, que ahora la vuelvo a, a meter, como para ti, Mauricio, para todo el que lo vea sea que escribir paso a paso señor sí Luis, es para, hombre todo esto para seis meses ojo para cursos hasta seis meses si quisieras algo de más de seis meses te piden también el certificado de que no tienes antecedentes penales que tiene que estar apostillado y como y como has estado en tu país pues tiene que ser de tu país los que estáis ya aquí y, y un certificado médico eso sí que te lo hace cualquier médico aquí en España de que no tienes enfermedades infecciosas bueno señor ¿Vale? Entonces, el, pero no pasa nada porque te lo haces para seis meses y luego lo vas renovando. Y encima hay que enseñar menos dinero porque hay que enseñar 540 por 6. Y ojo, sí. ahora vuelves sí. a intervenir, Camila. Y ojo, esos 540, si tienes un alojamiento aparte, se podría descontar el alojamiento. Sí, yo dije que tenía a mi familia que ha sido que de pronto tocaba no mm. presentar menos dinero. Hombre, yo os digo una cosa: cuanto mejor lo llevéis presentado, mejor va a ser. Pero también, si falta algo, os lo van a decir luego. Te van a mandar una carta. Oye, que falta que aclare esto, que falta que aclare el otro. No, y si me falta, yo les cuento. Claro. Pero, pero, y otra opción, tenéis todos un abogado. Oye, un abogado, yo no sé las tarifas que tendrán a lo mejor 300 euros, 400, y él, él te va a decir un poco todo esto y que te lo va a llevar él, te lo va a meter. Esa es otra opción, pero vamos, que yo creo que los dos lo podéis conseguir. Eh... Tenéis la. O sea, vosotros os ha venido bien el bicho. Y os digo por qué. Porque si no hubiera venido bicho, os habríais enterado de todo esto igual, pero os habríais enterado fuera de plazo. Como seguramente claro. mucha gente se está enterando ahora fuera de plazo. Porque esto todo esto tiene que ser en los primeros 60 días. Por eso os digo que veáis los vídeos de PrisLine. Por eso os digo que lo. Recomendéis. Porque hay mucha gente. Que luego se entera, pero se enteran tarde. Camie, eh, Mauricio. Mauricio. Camila, han tenido suerte porque el bicho les ha congelado el tiempo. Y ahora, este tiempo, aunque esté congelado, ellos pueden estar buscando una academia. Incluso matriculándose de la academia. Otra cosa, señor Luis, y con respecto al empadronamiento, ya. Eso, vale. El empadronamiento, ahora te respondo, pero no tiene que ver. Aquí, aunque no estés empadronado, te vale igual hacerlo. Y recordar que lo que os digo, os lo digo tal cual. Y si algo no lo sé, como no sabía el otro día una cosa contigo. Lo digo también. Lo que nunca voy a meter bulos, como nos estaba diciendo Camila, que una amiga le dice que si va a la Guardia Civil, que le van a deportar a no sé quién. Que hay mucho grupo en Facebook que de verdad que contrastéis toda la información. Que hay mucha gente por ahí que mete. Yo no, a veces creo que lo hacen sin querer, pero es que si no sabes algo, no lo digas. Di que no lo sabes. Pero vamos, que el empadronamiento ahora pregúntame, pero aunque no estés empadronado, te va, eh, no tiene que ver para esto. Dime el empadronamiento. Bueno, señor. ¿Me querías decir algo del empadronamiento, Mauricio? No, lo que lo, lo que yo les comenté es que ya haya salido el, pues, el documento del BOE donde decía que todas las personas no importaran la situación. Ese documento, tuvieran. ese documento lo tenemos colgado en, en Telegram desde hace seis meses por lo menos. Lo que pasa okay. que hay gente que va, ¿sabes? Desde hace seis meses por lo menos. Lo que pasa que hay que hay ayuntamientos que no se quieren enterar. Tú busca en Telegram, pones. Empadronamiento o pon sin domicilio en el buscador, sin domicilio, pla, pla, pla, pla, y te va a salir el documento. Pon sin domicilio, ¿no? Sí, señor. O empadronamiento, pla, pla, pla, pla, y, y, ver, y verás las fechas, desde hace cuándo lo hemos puesto. Cierto es que hay algunos ayuntamientos que no quieren complicarse. Pero entonces tú le dices, no, mire, el registro sociales, le presionas un poco y tienen la obligación de hacerlo. Llévate la ley, llévate la ley, efectivamente. Llévala imprimida. ¿Vale? Bueno, sí bueno vale, señor. Vale. Gracias, señor Nada, hombre, si Para eso, para eso lo hacemos. Camila, antes de que de paso a alguien más. Sí, sí. ¿Dudillas que te hayan surgido en este rato? Venga. Eh... Si, si ha surgido alguna. Venga, que es que aprendemos mucho con las dudas. No, que estaba buscando lo de... El Instituto El formulario... No, el formulario. Vale. Y no encuentras el formulario. No, no lo encuentro. El X, joder. Bueno, pues que alguien le busque por ahí PRILINER. Buscarle el formulario a Camila, es que yo tengo el ordenador para el vivo y no se lo puedo buscar. Ah, y que usted me había preguntado en lo de cómo lo pasé en Alicante. Claro, venga, cuéntales cómo lo pasaste en Alicante y a ver si te busco el formulario. O algo me. Ah, no, eh... que te lo busque algún PRI-LINER. Por inteligencia colectiva. Cuéntanos lo de Alicante mientras. Venga. Así, que una en, ¿cómo se llama? en Telegram habían me, usted me había avisado que buscaba para cuidar dos nenes o sea para una niñera se acuerda pues no me acuerdo bien porque ya como hace unos cuantos que meses yo, yo me acuerdo que... que tú estabas en alicante buscando por un lado trabajo y por otro lado la academia para el permiso de estudios claro y bueno esa señora la llamera la, la amiga no sé qué estaba buscando ahí y después me preguntó si estaba ilegal o tenía papeles, y le digo no, porque necesitaba el trabajo como para. Claro, y para eso te viene. Ya, pero curso. escucha, para eso te viene muy bien el permiso de estancia por estudios, porque tú con el permiso de estancia por estudios puedes estar trabajando como interna o como externa sí, sí, sí, sí. en una casa. Por eso te digo que no te compliques a veces con lo de la universidad, que allá te piden el sí, sí, la sí, postilla, sí, sí. El no sé qué. Le, le, le, me explico, o sea, me vais cogiendo la idea. Un curso sencillo, claro. a ver, cada uno caga lo que quiera según sus circunstancias, pero en tu caso, un curso sencillo para, para perfeccionar un idioma y luego puedes te van a coger en los trabajos, te van a hacer contratos. Claro. ¿Qué pasó Yo con quería... la señora? Que te quería regular, ¿no? Te quería. Sí, y me bloqueó. Pues vale. Bueno, pero eso ya. <ríe> sí, vale. Sí, igual era una... Ah, una, sí, una que ya me está llegando a la memoria, una que en Telegram lo dijo, es verdad, es verdad. Yo te pasé el contacto del grupo de Telegram sí, sí, de empleo y sí. trabajo, es verdad. Te dije, mira Camila, esta oferta acaba de salir por Alicante. Sí, sí, sí, me estoy... ahora me estoy acordando, sí, tienes razón, sí, sí. Y te bloqueó claro. la mujer al final. Sí. Bueno, hay gente Creo que... que a ver, lo normal es ya. decir las cosas, pero bueno, eso ya que le vamos a hacer. A ver. Sí, aparte me habló de tres números, no sé si me hablaba cualquiera, se llama Jessica, no sé, creo que tenía como 80 nombres. Ricardo, <risa> le voy a dar paso a Ricardo, venga, que está aquí levantando la mano. Ricardo, haznos la preguntilla, o la aportación. Ah, Mercedes, hola. hola, hola Argentina, para todos. Ricardo, eh, yo la, de, la duda, si yo salgo de acá, poner pone que no me pregunten, hasta 10.000 dólares, y yo llevo más. El papel ese que me, peden, me paran allá en Madrid, ahí me preguntan cuánto tengo... El papel, ahí. a ver, el papel es otro formulario que yo de verdad, yo es que de memoria, yo para, para eso está Internet, para eso está Google. Es un formulario que está en todas las aduanas y si tú traes más de 10.000 euros, eh, tienes que rellenar ese formulario. Es una declaración de que traes, pues mire, yo traigo 15.000 euros o yo traigo no sé cuántos mil euros. Hasta 10.000 euros no hay que rellenarlo. Si traes más de 10.000, hay que rellenarlo. Pero rellenarlo, Ricardo, no significa que tienes que pagar ningún impuesto ni nada. Sino es decirle al Estado que traes más de 10.000 euros, traigo esta cantidad y ahí te pondrá, supongo, que de qué dónde lo has sacado o algo así. Y es un papel que va al Banco de España y poco más. Ahora, ¿qué pasa? Pues que si ya trae más de 10.000 y no lo rellenas el papel, como te en el dinero, te va a decir, oiga, usted lleva 15.000, pues traiga para acá los 5.000, déjemelos a mí, que se los requiso. Entonces, yo recomendaría rellenar el papel. El papel, si no lo tenéis, lo tenéis en cualquier aduana. Lo primero que tenéis que hacer es decir: Mire, yo traigo más de 10.000 euros. ¿Dónde está el papel para que hay que rellenar? Y lo rellenas ahí. Pero que no le tengáis miedo al papel. Porque yo os he visto mucho en Telegram con miedo al papel. Algunos se creen que el papel es que me van a hacer pagar impuestos. Que el papel es que me van. ¡Nada! ¡Es un papel! ¡Que lo mandan al Banco de España! Hombre, si traéis mil millones de millones, como hacía la del esa con las maletas. Pues mira, si esa también la dejaron pasar, no, pues ya, esa es otra cosa. Yo, ya de vuestros países, de cómo saquéis el dinero, yo ahí, ni me meto no, ni no lo país, sé. No, yo sé lo de España. Yo os digo que este no, es un no, canal para conocer lo de España. Ya, si en, en Argentina te dejan sacarlo, eso es otra eso es otra película. Bueno, está listo, es pero aquí tengo. en España, encantado de que traigáis dinero. Tráigalo usted. Viene bien para el país. Y el papel, no, en serio, que el papel no le tengáis miedo, que es un papel, o sea, es un formulario, otro X de esos. A ver, doy paso al siguiente, pido a Marina, venga, pero pido brevedad a todos, eh, y luego va Oscar Padrón, pido brevedad, que ayer no me hiciste mucho caso ninguno de los dos, por eso yo os se dejo para el final. A ver, Marina, puedes puedes aportar. Luis, ¿Se me escucha bien? Sí. Okay. Eh, yo, eh, de lo que he leído para poder llevar el dinero, eh, yo sabía que podemos tener una cuenta bancaria que sea este, de manera internacional y después podemos hacer la transferencia abriendo una cuenta en España. O si también nosotros lo deseamos, podemos tener nuestra cuenta bancaria de nuestro país de origen y no hay ningún problema. Eso fue lo que yo leí para cuando me iba yo para allá, para España. Bueno, a ver, la pregunta es buena. Eh, te explico. Aquí todo lo que te están hablando es si tú traes dinero a España. Si tú traes dinero físicamente, que lo declares. Es lo que te está diciendo la ley. Si tú ya tienes una cuenta corriente en España con ese dinero, ahí no te dice nada la ley. No, no, no, tienes una cuenta si, en, el, en el lugar de origen. O sea, o si tú tienes origen una cuenta en el lugar de origen, eh, Si tú tienes una cuenta en el lugar de origen y luego te lo quieres mandar para España una vez que ya estás en España... Ahí en todo caso, cuando hagas esa transferencia, el Banco de España igual, no lo sé, te puede decir, oiga, este dinero, bueno, a lo mejor ahí hay otro formulario. Pero yo de lo que se estoy hablando cuando uno pasa la frontera, la aduana aquí viniendo en la España. Tiene que declarar el dinero que trae con él, no el dinero que tiene en su país, en una cuenta, que luego se podría mandar para acá, no. Pero puede venir en una hoja de, en una tarjeta de débito, ¿no? ¿O tiene que ser en efectivo? Es que yo lo que veo es la preocupación que tiene Marta y tiene Ricardo con respecto al dinero. A ver, tú puedes tener en tu país todos los millones que quieras, que si no te los traes aquí no los tienes que declarar en ningún formulario. Ahora, cuando empieces con la tarjeta a gastar, a gastar más de 10.000 euros, pues igual el, el, la autoridad bancaria te dice, oiga, todo este dinero, pero eso sería luego. Eso no sería para venir a España. No, si te entiendo lo que me quieres decir la pregunta es buena pero la respuesta creo que también o sea aquí te están diciendo el dinero que tú metes por la aduana el dinero que tú tengas en la nube tú no lo estás metiendo en ningún lado en el momento que lo metas sería ahí sí si tú te haces una transferencia de 50.000 euros cuando ya estás aquí ya que lleves aquí un mes en españa pues el banco donde estás metiendo el dinero en españa te va a preguntar oiga, este dinero rellene este otro formulario señorita pero será entonces. Eso no será para entrar o no entrar a España. Y me da igual que sea una transferencia, que sea con una tarjeta. Porque, por ejemplo, yo lo que la una tarjeta no, dime. tienes que llevar los estados de cuenta de dónde está tu dinero y, y en algún comprobante de dónde fue, dónde. Pero eso es otra cosa. Dinero, eso, para es para saber saber es eh, eso es para sacaros visa. Eso es para una mm. visa, Marina. Me estás confundiendo la pregunta de Ricardo, que es meter el dinero en España o la de Andrea que es meter el dinero en España que lo que tú me estás diciendo es yo me quiero sacar una visa no lucrativa y el consulado no, no, no, eh, no. le quiero presentar un dinero y el consulado me pregunta de dónde me he sacado ese dinero para hacerme esa no. visa bueno, bueno. no no dime dime no no no es que te digo yo estuve viendo porque tenía uno que comprobar de dónde llevaba uno el dinero entonces tú tienes que comprobar ese dinero que tú llevas para poder claro eh, para eso, eso es el formulario eso. que le he dicho a Ricardo si tú traes más de 10.000 mil euros tienes que rellenar un formulario y a ver si traes 15.000 mil pues mire los traigo también de mis ahorros ahora si en vez de 15.000 te traes 50 millones pues te van a te pone en una casilla el formulario si es más de no sé qué póngame de dónde lo ha sacado póngame que no es usted un terrorista y firmelo eso aquí. es lo que tenían este duda Marta y Ricardo Siguiente. Marta, venga. Eh, ¿Me abriste el micrófono? Sí, sí, escuchamos? lo tienes ya abierto. Te escuchamos, Marta. Eh, respecto de llevar el dinero, el problema le explico a Marina. Eh, si yo lo llevo en una cuenta de débito, que sí, si la una tarjeta de débito, el problema es que en España eh, no podía sacar yo más de eh, la. Habrá unos límites, claro. De Valencia, que en realidad, ah, sí, a ver, sí. si tú traes el dinero en una tarjeta de débito, tú no estás trayendo nada. El dinero está en tu banco en Argentina, donde estés. ¿Cuándo lo estás trayendo? Claro, Según lo vas gastando, ahí sí lo estás trayendo. ¿Y cuál era eso. cuál era la dificultad, sacarlo, Marta? Que ya aportarlo venga. Para bueno. sacarlo, para sacarlo Exacto. con el, con el ahí, débito. claro. ser una, una, un, un retiro diario. Claro, habrá unos límites. ¿no? Pesos en, en Argentina, claro, que eran 90 euros. Claro, yo no lo sé eso, pero por lógica, supongo que hay unos límites, claro. Claro. Y si no, es poco dinero, se... si es poco dinero, pues es poco. Ahora, si te vas a transferir mucho, pues ahí ya, si te deja la tarjeta, que no lo sé, pues la tarjeta igual tiene unos límites. Ahora y, si, y si lo haces por transferencia, a... es en ese momento cuando te piden la documentación de dónde viene ese dinero, tal. Porque si no, te va a venir el dinero, pero te lo van a bloquear aquí en España y no te lo van a dejar usar hasta que les digas de dónde lo has sacado. Porque claro, si no, cualquier criminal eso, lo haría. Claro, es un poco así. Vamos por eso ¿no? me interesa muchísimo cuando me dijiste de la no lucrativa, porque yo no tenía ni idea de esa visa y está bueno pero claro ahora... y, y con la no lucrativa pasa una cosa que todo este rollo del dinero te lo arreglas antes te lo arreglas con el consulado entonces claro. si tú le dices mira yo con una no lucrativa tengo los 27.000 o incluso quiero una visa de estudiante y quiero los 6.000 para un año o quiero tres mil para un año pues mire los tengo aquí y en todo caso va a ser el consulado el que se ponga pijotero y te va a decir bueno y de dónde ha sacado usted este dinero Tráigame un extracto, que os digo ya lo que os piden, un extracto de su cuenta de los últimos seis meses. Para que El veamos ahora que tenemos acá en Argentina con ese 30% que nos Claro, Claro, eso ya es otro, otro añadido. Si yo sé que tenéis una gran batalla, pero se he en otros, otros vídeos unas, unas claves. Os he dado unas claves. Que las quiera ahí las tiene, El que no las quiera no las tiene. Pero ahí tenéis unas no. claves. En España ningún problema, porque yo fui a averiguar a un banco, ahí en Pampa, Banco March, este, y cuando hablé con la recepcionista, qué sé yo, que bueno, cómo era llevar dinero, si me cobraban, y qué sé yo, escuchó el gerente que estaba al lado, salió, me saludó, se sentó, me dio tarjeta, venga cuando quiera, me dijo, no, por supuesto, ahí te reciben con los brazos abiertos. Y no te cobran ningún impuesto. No, no, claro, el problema aquí, yo el tema del dinero lo veo más en sacarlo de vuestros países, pero os he hecho dos vídeos ahí abajo que os explica cómo ahorrar, cómo sacar el dinero. Cada uno que haga lo que quiera, eh, pero la dificultad es más sacarlo de cada país que no meterlo. Aquí meterlo con que le rellenes el formulario no. y claro, si es a partir de ciertas cantidades te va a poner que le digas la procedencia, claro que se lo va, te lo va a poner, sí, que sí, lo pongas. Sí, pero poco más y que lo firmes. Que poco más, poco más. ¿eh? Eso ya me depende un sí. poco de las cifras. Como están diciendo en YouTube, de todas formas se viene sobre todo a trabajar, pero es una buena idea y que tenga el dinero ahorrado, venir con una lo lucrativa o venir como camila o mauricio aunque yo no me venido con la visa ojo que la, esto del estudiante se puede también sacar antes de venir sería visa de estudiante o como está camila luchando una vez que estás en españa que es la estancia por estudios has encontrado el formulario camila no madre mía es que si me pongo yo aquí en buscar os dejan de ver pues déjame no ver. A ver, espera. Espérate, mira, te lo voy a buscar aquí en el móvil. El te lo voy a, se lo voy a buscar en el móvil. ¿Alguien le ha encontrado sí. el formulario a Camila? Sí, está escrito. Sí. En el Creo que Mirta ya se ya de lo acaba de A ver, enviar. Mirta, pues, te, pues dinoslo, dinoslo, dinoslo, que nos volvemos Estoy aquí diciendo. locos. Espera, espera, espera. Que te doy paso, Mirta, por favor. Y cuéntaselo a Camila por ayudarla. Venga, ya. Ahí está Camila, te lo puse en el chat. En el chat de. Es que no Ponlo en el chat general si puedes luego para okay. que todos. Sí, en el chat general y algo. O sea, eh, perdona, Mirta, en el chat general digo en el de YouTube, que es lo que se queda. Okay. El chat de Zoom es muy efímero, dura lo que dura la charla, pero el de YouTube. Sí. Ah, ya lo copio, lo copio y lo pego. Cópialo, claro. Acabo de entrar y está claro, claro, es lo que os no he dicho, vamos, que yo no os alucino. Va. Eh, uh -huh. Permiso, bueno, lo has encontrado, ¿no, Mirta? ¿Tienes alguna duda tú de esta estancia, de este tipo de estancia? No, yo estoy, notas, yo estoy tomando notas. Son ideas, yo suelto las ideas. Tenemos dos casos prácticos. Es curioso el caso de Mauricio, que tiene dos días, pero lo puede conseguir, porque con, con estos datos lo lleva el Claro. La claro. Ah, no. y sí, puede conseguir. Lo puede conseguir. Y, que, y Claudia, o sea, Camila, perdón, tiene más tiempo. Camila tiene más tiempo. Para hacerlo todavía. Camila, no te he cogido la calculadora, pero yo creo que casi un mes te queda. 12 de febrero, 12 de marzo. Mm. 12 de febrero, 12 de marzo... Te va a quedar un mesecillo, vamos, te coge luego la calculadora, que en eso también son muy estrictos, ¿eh? Que por un día te lo echan para atrás. Sí. A ver, le voy a dar paso a Oscar. Oscar, puedes aportar o preguntar lo que tú quieras. Con brevedad, eso sí, como os digo siempre. Amigo. Buenas tardes, gracias por el canal. Bueno, primero me presento, yo soy abogado migratorio aquí en Ecuador. Entonces, okay. pues muchas, muchas similitudes, eh, yo estudié la ley de España, tiene muchas similitudes a la, a la de aquí de, de, de Ecuador. En el caso del chico este que le quedan dos días, en España tienes que estar pendiente y puedes armar tu carpeta desde ahorita. De hecho, hay academias que están ahorita inscribiendo gente. De modo tal que prepares tu carpeta, está la doctora michelin que, michelin que es muy buena, con una consulta, ella te podría inclusive hasta revisar la carpeta y decir si está, está, está todo bien. De modo tal que cuando levanten el día de, de del término este de la cuarentena, pues te quedan solamente dos días, presentes directamente la, la carpeta y paralices el tiempo, que es lo importante. Eso es, exactamente. Si a, a, la a, a buscar el cupo, ahí a, a investigar se te va a comer el tiempo. claro claro. Lo tiene que hacer lo tiene que hacer ahora está prepararlo todo lo que estás diciendo oscar preparar bien la carpeta bien individualmente o bien si el otro día él habló con la doctora de aquí mismo ella se lo dijo pero vamos eh, preparar bien la carpeta para en esos dos días presentarlo y que vayan y que lado te pongan el sello de que lo has presentado y vuelves a paralizar el tiempo y nadie te puede decir nada mientras efectivamente oscar y en el caso del dinero que están comentando allí, es depende cómo, cómo hace la presentación. Cuando uno está hacia, hace la apertura del procedimiento administrativo, que vas a presentar la carpeta ante la autoridad administrativa, esos son meramente constancias de que tú cuentas con el dinero. La ley española, la, la, la 2000, este, fija que tú puedes tener inclusive demostrar ese dinero en cuentas de. de, de, de de tu cuenta de, de tu país eh, de, de origen como en cuentas de ahí de España, cuando se lee la ley eso está ahí en el articulado en el tema del dinero, que cómo lo pasa, que no lo pasa, es lo que está diciendo Luis, la ley internacional te fija que hasta un monto de 10 mil dólares, tú puedes, tú puedes circular con ese dinero de un país a otro lo que tienes que estar pendiente y ese formulario te lo entregan en, en el avión, esa declaración inclusive ¿Qué es lo que tienes que hacer allí? tienes que Si declaras que vas como grupo familiar, concha, ahí está fregado porque van a hacer los 10 mil por el grupo familiar. Pero si, si ese formulario lo llena tu, tu esposa, por decir, y es ella, puede pasar 10 mil y uno pasa 10 mil. O sea, y si tiene un hijo mayor de edad, pasa 10 mil, hasta 10 mil. El que pase de 10 mil no significa que te lo van a quitar. Con solo declararlo, y es lo que dice Luis, eso, es, eso es, un, es una declaración, lo que se llama el derecho a una declaración positiva, que tú pones en ese formulario que está pasando más de 10.000, no te lo van a quitar y declaras el origen. ¿Qué, llega, qué pasa ahí? Que en caso de que esa persona sea un, un delincuente y declaró positivamente que usted eh, será de origen lícito, en un juicio es como que si le hubieras mentido a la administración pública y te aplican todo el peso de la ley. Es igualito como haces una, una, una visa en Estados Unidos. En Estados Unidos te pide una visa y dice, ¿Usted ha usado alguna vez metralladora? No, no ha usado. ¿Usted ha tirado alguna vez una, una granada? No, no ha usado. ¿Qué pasa? Que si eso va a la administración y eso pasa allí, que si tú llegas a cometer alguna irregularidad y te detienen y vas a un juicio, lo primero que te van a sacar es esa, esa declaración positiva. Y si te ven con una foto que tú lanzaste en una, una granada, ya ya está listo. O sea, no hay, que, no, hay que, no hay que investigarte mucho ya tú vas preso. Porque hiciste una declaración positiva de que tú nunca habías tirado una granada. Es algo parecido o algo así con el tema del dinero. Si tú dices que ese es de origen lícito y, y, y todo lo demás que declaras en ese formulario y después eso es falso, nada, ahí no hay, ahí no hay nadie que te salga. ¿Ok? Entonces eso no te va a quitar el dinero. a ah, mi pregunta puntual venga pero ya breve que ya nos vamos de la hora venga pero te agradezco mucho la aportación y las luces que metes ¿eh? es, es, esto es total me gusta que lo hayas dicho porque es que es así es una declaración ya está no hay más por eso digo que no va a ningún lado hombre salvo que uno sea un delincuente como está diciendo oscar y luego le pillen y resulta que ese dinero lo traía de la droga de no sé qué y encima usted dijo que no lo traía de la droga Ay, para eso lo hacen pero si lo traes de buena fe vamos si traes 10.000 mil un euro Poner un euros, ya está, y os quitáis de historias. El tema, en todo caso, lo vais a tener de sacarlo de vuestros países. Pero bueno, dime la pregunta que nos vamos de tiempo ya, Oscar, y mañana seguimos. Venga, pero di la pregunta, amigo. Y, y di tu dato, si quieres. ¿en, ¿En qué país estás? Has dicho en Perú. En Quito, yo estoy en Quito. En Quito, Ecuador. Sí, de hecho estamos trabajando con la doctora Machel. Ah, vale, ah, por eso la has mencionado. <risa> bueno, está bien, está bien. Es una buena, es una buena profesional, ¿eh? Es una buena profesional. Venga, dinos la pregunta, amigo. Sí. sí con el tema de los de los niños que van a, a, a la escuela ya, el procedimiento ahí de, de como estudiante, como cómo lo cómo se cómo lo manejan allá. Pues bueno, pero dices para visa de estudiante o como un niño que quiere ir a la escuela y ya está que han venido aquí de claro, turistas se han quedado ajá va a la escuela y va de turista y hay que mira si va de turista voy a ir rápido y mañana o pasado si quieres lo profundizamos un hijo de cualquier persona aquí en España va al colegio perfectamente, vamos, en todo caso lo grave sería que no fuera al colegio cuando digo va al colegio es que aunque sus padres hayan entrado de turistas y luego se hayan quedado irregulares, que a mí la palabra ilegal aquí en España no la usamos porque aquí no deportamos, es irregular, es un tema de papeleo. Entonces sus padres se vinieron de turista y se quedaron irregulares y están aquí en un limbo, ¿no? El hijo tiene que ir a la escuela sí o sí y la escuela le va a, está obligada a aceptarle sí o sí. Que igual que Esa la es la, la respuesta, la respuesta la rápida. rápida. Si quieres, eh, Oscar, sí. te emplazo sí. un día de estos y profundizamos en los temas que quieras. Porque no, así. No a a claro, exacto. Vamos hablando como estamos todos los días. Prilines, yo os agradezco mucho a todos vosotros que habéis estado aquí. Vale. A todos los que veis el vídeo, os lo agradezco también un montón. Tanto los que lo estáis viendo ahora en, en directo, ahora me voy a imprimir todo el chat, como los que veis luego. Os pido que si os ha gustado, os hemos aportado información. Solo os pido un like, que lo hacemos sin ánimo de lucro, ¿vale? También os pido que se lo digáis a todo el que conozcáis, que creáis que podemos ayudar y que os suscribáis, porque siempre emitimos en directo. En estos momentos estamos emitiendo todos los días, de lunes a domingo, ¿vale? Mañana seguimos, os recuerdo que estamos en Telegram las 24 horas, ahí tenéis los formularios y todo eso, lo tenéis también en Telegram, ¿vale? Que lo sepáis. Y, y nada, que muchas gracias, ¿vale? Prilines, mañana nos vemos. Chao, chao, nos vemos mañana.